Dentro de las teorías de la educación disponemos de diversos modelos. El primero, el conductual, desarrollado básicamente por Skinner y basado en lo que llamamos estímulo-respuesta. Adicionalmente tenemos el experiencial basado en las experiencias de los participantes, en sus vivencias experienciales. Este fue desarrollado por Kolb. Y ustedes tendrán la posibilidad de leer estos diversos modelos, de trabajarlos y de discutirlos en foros de discusión. Otro modelo es el crítico desarrollado por Escriben. Este nos permite cuestionar, hacer análisis, formular preguntas, procesar respuestas y trabajar por supuesto en equipo. Disponemos también del modelo sociocrítico, basado por supuesto en el crítico y también en el experiencial, donde unimos estos dos modelos y lo llevamos a la práctica. Y por último, trabajaremos con el constructivismo, en el cual hemos basado la mayoría del curso. El constructivismo nos permite, en equipo, en trabajo grupal, ir construyendo basado en nuestras experiencias, no solamente la del docente o facilitador, sino también la de todos los participantes, ir construyendo el conocimiento. Los invito entonces a trabajar con estos modelos, con las lecturas que tenemos dentro de la plataforma, a participar en los diversos foros constructivamente, en equipo y por último también ver los videos que les hemos preparado. Adelante.